ya que aquí todo Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos en la calle imagen exactamente y estamos en el convento de carmelitas de Falsas de la purísima concepción y este es un convento. Nos encontramos frente al monumento de la reina Isabel la Católica. Este es un monumento que se hizo en el quinto centenario de su muerte en 2004 por el ayuntamiento de Alcalá de Henares. Nos encontramos frente al monumento de la Puerta de Madrid, otro parte del patrimonio de la cultura de Alcalá de Henares. algo. La la universidad está